Hola a todos y bienvenidos al canal, ¿te interesa saber los beneficios y peligros del uso de dispositivos móviles en el aula? Vamos a hablar sobre ello. En primer lugar, como siempre, vamos a empezar con el lado bonito, con esos beneficios con lo que nos aporta utilizar dispositivos móviles dentro del entorno educativo. En primer lugar, los dispositivos móviles con acceso a internet ponen a nuestra disposición información y conocimientos en diferentes formatos, es decir, de manera multimedia y también interactiva. Esto motiva muchísimo a los alumnos. Por esto permiten trabajar de una manera más integral. Además, esto reduciría el número de libros de texto que hay que llevar al colegio, lo cual nos supondría un ahorro. y Reduciría el peso de las mochilas de nuestros hijos. También generan un ámbito más cooperativo donde se mezclan las actividades y las materias. Y a través de este uso nuestros hijos desarrollarán esas competencias digitales tan necesarias para su futuro. Esto como es natural supone un gran reto para los educadores y para los centros educativos. En primer lugar hay que capacitar a los alumnos en estas competencias digitales y también al profesorado en el uso de los medios digitales de una manera segura y positiva. Se hace imprescindible la creación y el uso de contenidos educativos abiertos y la creación de una estructura digital en el ámbito educativo que dé cabida a todo este nuevo método de enseñanza. Y como no, como siempre desde GAPTEIN nos gusta explicaros y hacer hacer evidentes los peligros también que puede tener el uso de medios digitales. En primer lugar puede afectar la capacidad de atención porque les vamos a pedir que sean multitarea, van a recibir muchísimos estímulos y esto puede dispersar a los alumnos. El móvil puede de una manera más exagerada provocar esta pérdida de atención ya que estarían pendientes de las notificaciones que les pueden llegar de las diferentes redes sociales, chats, etc. Corremos el peligro de que Internet les dé las ideas y los conocimientos demasiado masticados y entonces afecten a la capacidad de discurrir y de generar ideas por ellos mismos. Y por último, al utilizar los medios digitales, los dispositivos móviles, en cada y también en el colegio podemos correr el riesgo de que si hay peligro de adicción este sea todavía mayor y hagamos a nuestros hijos totalmente dependientes de los dispositivos móviles en todas las áreas de su vida. En definitiva el futuro ya es un presente, los medios digitales y los dispositivos móviles están tanto en nuestra casa como en las aulas de nuestros hijos y lo ideal, el reto que tenemos por delante es el conjugar ambos recursos para sacar el máximo partido de todos. Muchas Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.